Y bueno chicos, si sigues aquí eh, de nuevo, Ryan Sparks, eh, y hoy estamos aquí en una nueva partida de lo que sería la modalidad de El Escapa de la Bestia, y bueno, esta modalidad no la conozco bien, ni siquiera los videos de Vegeta he visto, es que todavía soy noob en esa modalidad, y bueno, no sé. Um, no sé ni siquiera qué tengo que hacer aquí dice vamos a ver bienvenido a Escapa de la Bestia una revolucionaria evolución del clásico modo de juego Escapa de la Bestia ahora con nuevas funcionalidades disfraces personalizados anzuelos para la bestia y quita alrededores y consumidores Y perdón, perdón, pero era que, que, que me estaban llamando Y tuve que cortar un poquito, pero nada pasa En habilidades de héroe Ah, que tengo que elegir aquí un server ah, Perdón En progreso, esperando pero Voy a elegir el Mapa 6 si es que se puede, no sé No, no sé, ¿qué pasa? Eh, ¿Hay más mapas? No, aquí está el demonio de Tasmania no va a pasar Nada pasa, yo controlo, yo controlo, yo controlo, vamos El mapa 6, a ver, tú, tú, tú, tú, tú Construido por Tasmania HD Tas, de tas HD Y bueno, aquí dice Gogeta Reds Wow, Gogeta Reds 777, está bueno el nombre, está bueno <ríe> eh, Dios Pene, Dios Pene 94, sí, te, te alaban, te alaban en tu mundo Haciendo inventario, wow, interesante Herramienta de click points, ¿para qué sirve? Checkpoints, ah, eh, checkpoints Checkpoints, en eh, la verdad creo Sí, he visto oh, de madre. Típico anormal Vamos a ver, eh, la bestia iniciará No mames, espérame No, no, no, no, no, no, ¿qué pasa? Cuatro Corre de la... ¡Pinche bestia! No, ¡No, no, no, no, no! ¿De qué trata esto? No sé. A ver. En... Voy a hacer una pausa. Voy a aprender cómo se juega y luego vuelvo de nuevo. Así que pausita, chicos, y vuelvo.